Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosso, el centro de y luego más efectivo en América Latina. Les quiero comentar que cada trabajo es diferente. ¿Por qué cada trabajo se hace de una manera diferente? Porque todos los casos son diferentes. ¿Sí ven? Todos los casos son totalmente diferentes. Los trabajos que Víctor Damián Rosso realiza los hace personalizados. Cada trabajo es personalizado. Yo no puedo realizar una marra y amor, un amarre de amor liga y amor con cabello. Para todos por igual. Todos los trabajos se hacen de una manera totalmente diferente. Oído, totalmente diferente. Y todo se hace acá, directamente, en la iglesia luciferina Semillas del Uso Universal. Acá, muy cerca, hay un cementerio. Lo realizo también en ese cementerio. Acá, en las instalaciones del templo, tengo mis altares que ustedes ya conocen, donde realizo trabajos de magia negra, vudú, macumba, para ustedes todo para su beneficio pero vuelvo y les digo cada trabajo es personalizado y no me llamen por favor no me llamen para, si no me quieren contar la historia me dicen ¿cuánto cuesta un no amor Víctor? dígame ¿cuánto vale? cuéntame la historia ¿cuánto vale? cuénteme la historia al último les digo cuando no le den miedo a hablarme me llama porque mi tiempo es muy limitado ¿ok? entonces contáctenme de cualquier parte del mundo pero me tienen que contar la historia si quieren un resultado 100% efectivo. Mi nombre es Doctor Damián Rosso Villarreal, el santo cero espiritista más reconocido en América Latina. Atrévete y déjate sorprender.